Para registrar productos o servicios en el módulo de facturación, debemos ir a la parte inferior izquierda e ingresamos a Administración. Luego ingresamos a la opción Productos y Servicios. Antes de registrar un producto o servicio, debemos crear sus clasificaciones. Para crear las clasificaciones, debemos ingresar a la opción con el icono Más completamos cada campo que sea obligatorio, el campo superior es opcional y puede ser omitido. Una vez creada la clasificación, podemos registrar los productos o servicios en el icono más. Es importante tener en cuenta que los campos que tengan asterisco rojo son obligatorios. Las clasificaciones son las que se hayan creado previamente y cada producto debe ir asociado a una clasificación. Una vez completado todos los campos, guardamos los cambios y queda registrado el producto o servicio.